Bienvenidos a un programa más de Irreverentes Hoy día estaremos hablando de economía seguramente Ayer se quedó ese tema en el tintero Pero hoy día tenemos el tiempo de sobra para discutirlo Dado el informe presidencial de dos años de la gestión de Luis Arce Catacora Alem, ver muy buenas noches ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches Jóvenes, señorita, buenas noches Y gracias público de Irreverentes por seguirnos todas las noches Buenas noches Mauricio Zárate, muy buenas noches Hola Andrés, hola con Tertulios, con Tertulia y todo el público de Avia Yarra. Chiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, pues ahí batallando la semana. Me he pasado todo el día en el cementerio, en la buena festividad de las ñatitas que tenemos aquí en La Paz. Muy interesante, se las recomiendo a quien no haya ido a ver las ñatitas. Un tema cultural muy interesante de Bolivia. Que creo que es solo de Bolivia, no, no, no, la verdad no lo sé. Pero... Tal vez en Perú también hay Creo que sí, creo que sí, creo que sí hay en Perú, pero, pero es algo sumamente interesante que estaba estudiando hoy. Por eso la quemada, si sí estoy más roja de lo normal eh, por eso. Sí, y bueno, eso, buenas noches compañeros Andrés y a todos los que nos ven. Muy buenas noches, Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, buenas noches compañeros, buenas noches Kiara, buenas noches público de Aviyayala y atento a los resultados que de Estados Unidos que van a salir para la madrugada de esta noche otro tema mira que quizás estemos hablando en esta no, semana se bueno como él les iba adelantando hoy día fue el informe presidencial o el inicio pues de la nueva legislatura 2022-2023 en la cual el presidente dio un informe para resaltar aquellos elementos positivos de su gestión que fue una exposición de si no me equivoco 150 minutos en la cual se tocaron por lo menos tres temas principales como es el retorno a la democracia como como lo llamó el presidente, la gestión de las vacunas debido a la pandemia del COVID-19 y una larga exposición pues, de los resultados económicos, que aquí estaremos seguramente tocando a detalle, pero en grandes rasgos podemos decir que el presidente expresó de que Bolivia ha retornado a la senda del desarrollo y la estabilidad económica. Aquí estaremos discutiendo si esto fue así. Y bueno, hace pocas horas, tan, tan solo unas, una hora o dos, se supo que la Comisión de Santa Cruz, de la Comisión Técnica en Trinidad, abandonó la mesa mencionando que eh, ellos estaban abiertos a, a cambiar la fecha, pero dentro del 2023. Y como no se pudo, abandonan la mesa, pareciendo que volvemos a un punto cero. Ese es un tema que quizás toquemos para estar actualizados y dándoles la información más actualizada posible. Vamos con la nota, por favor. A dos años de su gestión, el presidente Luis Arce Catacora afirmó este martes que a pesar del contexto internacional adverso de incertidumbre e inestabilidad, Bolivia muestra un crecimiento importante y sostenido gracias al modelo económico-social comunitario productivo. Esto es el resultado de aplicar una política económica y social soberana para que a través de nuestro modelo económico-social comunitario productivo y el proceso que llevamos rumbo a la industrialización con sustitución de importaciones, consolidemos a nuestro país como un referente de desarrollo, crecimiento económico estable, sostenido y con justicia social. En su informe también mencionó la inflación en Bolivia. Este indicador llegó a 1,76% al mes de septiembre, posicionando al país como la inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo. La autoridad explicó que, a diferencia de Bolivia, otros países reportan inflaciones elevadas. Son los casos de Chile, que acumuló una tasa del 10,8%. Colombia registró un 10%. Uruguay alcanzó a 8,7%. Paraguay obtuvo un 10%, Perú reportó casi el 7%. En tanto, otros países europeos como por ejemplo Alemania, Italia y España mostraron tasas de inflación altas de al menos 9%, 7,1% y 5,3% respectivamente. Los bajos niveles de inflación de Bolivia se deben a la aplicación del modelo económico social comunitario productivo donde el Estado tiene un rol importante en el proceso de producción y redistribución de, de ingresos. El gobierno apoya al sector agropecuario para aumentar la producción y la productividad, y el sector responde con mayor oferta y por tanto con mayor abastecimiento de alimentos en el mercado interno. Por otro lado, este año se marcará récord en exportaciones. El primer mandatario señaló que hasta la fecha las exportaciones llegaron a 10.600 millones de dólares, la cifra más alta en 30 años. De ese total, el 50% corresponde a productos industrializados. El país goza de un crecimiento económico sostenido y una balanza comercial favorable. De enero a septiembre del presente año, el saldo comercial refleja un superávit de 960 millones de dólares, explicado por el incremento de las exportaciones que superaron los 10.600 millones de dólares. Asimismo, destacó la solidez y estabilidad del sistema financiero, con un incremento del 53% en depósitos bancarios, lo que representa en montos 31.837 millones de dólares. La tasa de mora llegó a 2,2%. Recordemos que en 2005 la mora era del 10%. La cartera de créditos del sistema financiero ascendió a 30.710 millones de dólares con un crecimiento de 2.191 millones de dólares, equivalente al 7,7 respecto a septiembre de 2021. Pues bien, superávit comercial, quiere decir exportamos más de lo que importamos, lo cual habla bien de nuestro sector productivo. Estamos hablando de la inflación más baja de la región, de las más bajas del mundo. Estamos hablando que incluso la recaudación impositiva, la recaudación de impuestos, fue mayor, aparentemente. Tenemos varios índices económicos positivos. ¿Tú cómo ves, Alemán? ¿Cómo fue hoy día el informe presidencial? Wow, el informe la podemos ver políticamente y técnicamente. En este caso, con tu pregunta, es del debate técnico sobre la economía. Eh, hay dudas en, en, en función a que hay diferentes datos, ¿no? O sea, uno, lo que sacó el INE que solo hay dos municipios que han generado la estabilidad económica, que sería Potosí y en este caso, Departamento. es, perdón, departamentos, Potosí y Santa Cruz. Entonces la imagen que nos vende el señor Luis Arce es de toda Bolivia. Falta ver quién dice la verdad, Soy el señor Arce, que debe tener su propia encuestadora, o, la I, o el INE, que es una encuestadora nacional, falta ver cuál es el... La, la, la oficialidad sobre la economía y la estabilidad económica en Bolivia. Segundo elemento, eh, es bueno es bueno remarcar lo que dijo, eh, que hay un nivel de exportación mayoritaria de manufactura, y sabemos bien que la manufactura de exportación es privada, me parece interesante. Lo que me parece cuestionable es ver, eh, bueno, la tasa impositiva obviamente va a subir, pero hay que ver quiénes están pagando impuestos y quiénes no. Ya hemos visto el caso de los mineros, donde su tasa impositiva es risible, ¿no? 4.8 cuando un, un profesional con un salario de 200.500 bolivianos paga el 16% de, de impuesto salarial. Entonces, eh, a la vez, lo que dice es real, pero falta ver cuáles son los, los, los datos serios, los datos reales, los que, tan, los, los que palpamos las personas cotidianamente. Ahora, el otro tema para terminar... Si no hemos llegado a un mayor índice de, de, de inflación es obviamente por la subvención de hidrocarburos, ¿no ve? Y al subvencionar a las tasas que está haciendo o a los niveles que hace el gobierno, pues estamos preocupantes porque la única forma de subvencionar los hidrocarburos, diésel y gasolina principalmente, es con la exportación de gas. Sabemos que el gas ya no hay, ya no hay mayores exploraciones, no hay exploraciones nuevas, sabemos que su ganancia es mínima, es inferior a lo que se está pagando en subvención. Entonces, no sé hasta qué punto sería estar tan orgullosos de una inflación cuando realmente es subvencionado. También considerar que la subvención de la canasta familiar viene del sector campesino. Porque el sector campesino históricamente ha subvencionado, no solo por momentos de crisis, sino la cotidianidad de la economía nacional. Javier, ya estás tomando la palabra. Adelante. Sí. Eh, vamos, que, quisiera destacar algo del discurso antes de propiamente entrar al tema económico que es que creo que este ha sido el mejor discurso político del vicepresidente David Choquehuanca o sea sin duda ha sido el más político que ha habido hasta ahora y eso creo que en sí mismo es un logro o sea generalmente, generalmente David es una persona bastante moderada y ahora ha defendido abiertamente la amenaza, ha señalado la amenaza fascista ha señalado la amenaza divisionista y que es importante la defensa de la unidad del país eh, para evitar cualquier otro tipo de golpe y que la descolonización solamente se puede lograr a través de una constante movilización en la calle. Entonces, en ese sentido, creo que es el mejor discurso en toda su gestión y lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudo. Ahora, sobre el tema económico, ¿no? Um, sin duda, podemos decir que a nivel general hay una situación económica óptima de crecimiento, de desarrollo económico y de reducción de las tasas de pobreza, desigualdad y de reducción del desempleo. ¿ya? Bolivia no solamente tiene unas tasas más bajas de una de tasas más bajas de inflación sino también unas tasas más bajas de desempleo estamos ahorita alrededor del 4% según los datos del INE entonces, si a eso le sumamos que estamos, somos las economías que más crecen en la región, la situación en general se beneficia es verdad lo que señala Alem de que hay una disparidad regional sin duda Santa Cruz se ha reactivado más antes que el resto de los departamentos y asimismo Potosí por el boom de los minerales que se ha dado por resultado de la guerra ha logrado un repunte más rápido, más acelerado por eso no significa que los otros departamentos estén detrás, es decir, para finales de este año todos los departamentos van a tener un nivel de ingreso superior al que tenían a finales del 2019. Es decir, se ha logrado cerrar en todos los departamentos la crisis económica generada por el gobierno de Áñez y aunque si bien se ha salido a velocidades pares, dispares, todos estamos mejorando. Ahora, eh, ¿cuáles creo yo? Creo que son los datos más importantes, sí, eh, muy, muy brevemente. Yo creo que lo fundamental, sin duda, es... Eh, la, la culminación de las plantas eh, liofilizadoras, ¿ya? que son unas plantas que permiten el procesamiento de frutas eh, de producción nacional y su envasamiento y procesado para poder exportación en calidad internacional, cual ha sido un gran problema de los pequeños productores bolivianos. Tenemos muy buena calidad de manzana, muy buena calidad de durazno, muy, muy buena calidad de ciruelo, pero no lo podemos exportar porque no, no tenemos los procesos no teníamos los procesos industriales que nos permitieran procesar esta fruta y garantizar los estándares internacionales que permitan su acceso al mercado europeo ahora lo hemos logrado, entonces eso va a permitir vincular a los campesinos de las zonas eh, de los valles interandinos y de las zonas eh, amazónicas con el mercado internacional Original, Inicialmente en el mercado de la CAN Pero posteriormente buscaremos Ojalá otros mercados Entonces creo que es una gran, gran noticia Para todos los productores Para los más de 3 millones de personas Que dependen del trabajo rural En las distintas zonas del país eso Es una gran noticia Y solo para cerrar mmm, hay, un, hay un señalamiento de, de Alem que, que es muy importante matizarlo o sea, Alem señala de que se gasta mucho más En subvención que en la producción de gas Yo lo que digo es más de la mitad de la subvención se gasta en financiar la producción agropecuaria del país. Es el, es el diésel que se requiere para eh, la, la cosecha de soya, la cosecha de maíz, la cosecha de sorgo. Para que tengan una idea, el sector agropecuario se espera que este año haga 3 mil millones de dólares. La subvención al diésel no llega ni a 1.500 millones de dólares, según los datos del IPSE, no los datos del Estado, sino los datos del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que es privado. Entonces, aun si supusiéramos que no generamos un, una molécula de gas en Bolivia, aunque que eso es falso, pero supusiéramos que no generamos una sola, eh, lo que generamos con el agro compensa por el doble todo lo que gastamos en subvención. Entonces, aun desde esa perspectiva es una inversión que totalmente lo vale. ¿Es sujeto a la empresa pública? No, no, no el, el agro privado, el agro privado. Sí. y ahí hay un tema político, pero desde un tema no, económico, es, es política es un tema real, lo privado prima en Bolivia. Yo no sé por qué quieren seguir convenciéndonos de que el escenario público, la nacionalización genera los recursos cuando es irreal, y es mentira, es falso. Todo lo privado, todo lo privado está generando. Claro, <risas> tú misma has defendido que el 27 <risas> a 32% de manufacturas textiles es se se te en el segundo lugar. Parece vamos con Quiera, vamos a Quiera. Ya, primero hay que entender una cosa. Cuando entra el gobierno del MAS, se plantea un modelo económico totalmente distinto, que es el modelo económico social comunitario pero productivo, prima lo que, es lo un, eh, que es una clase de transición hacia el socialismo, pero no un socialismo, digamos, dogmático, un socialismo más nuestro con nuestras características. Lo que Luis Arce decía es fundamental, una política eh, eh, económica y social soberana. Lo que Alem decía es totalmente falso. En primera instancia, lo dijo Javier, la, el control no. de la inflación tiene que ver con todo este modelo, no es solo subvención, es tiene que ver con que Bolivia se pone como objetivo ten, tener, en, ser energéticamente soberana lo mayor posible, tener los alimentos, subvención. los alimentos que consume, producirlos, y todos los alimentos que Bolivia consume los producimos a excepción del trigo. No, de la canasta básica. Pero ahí la Y eso es que fundamental. Empresa por eso, pública, Alem, empresa Déjame terminar. Es que la pregunta concreta, Alemcito, te la, te la respondo concreto, al final. Me puedes favor. dejar terminar. Entonces, el caso es que nosotros producimos todo lo que comemos, tenemos propiedad de nuestra energía ya no está privatizada, nacionalización por eso es clave y tenemos propiedad de nuestra agua, por eso es la clave guerra del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, no podemos ser tan afectados por un contexto económico eh, mundial malo porque tenemos lo básico para sobrevivir, básicamente eso. Hablando de lo de la empresa privada, para luego seguir con mi argumentación, obviamente, como Javier explicaba, gran parte del agro es privado, pero ¿por qué? Nos no, preguntaremos, gracias. todo el agro en los 180 años de república no ha tenido ni, ni el 5% de crecimiento que ha tenido durante el gobierno del MAS, porque claramente el gobierno del MAS ha apoyado, como bien Luis Arce, parece que no has escuchado el discurso, con microcréditos, con semillas, el tema de EMAPA, de darle semillas y aceptar no en dinero lo que dan los productores, sino en productos, a los pequeños productores y no favorecer solo a los grandes productores, diversificar el agro, no aceptar transgénicos como hizo Carlos Mesa, diversificar el agro, hacer microcréditos, dar tierras, eliminar el latifundio, eso ha sido la base clave para que hoy hablemos de empresariado privado, pero hay que saber de qué empresariado privado estamos hablando. No te estoy hablando de que hay cuatro Marinkovic con toda la tierra y controlando todo, que era justamente lo que generaba inflación por el tema en, en el que en el 2008 cortamos, hicimos funcionar que ya la tierra no sea de los cuatro Marinkovic que determinen el precio y les roben a todos los bolivianos, sino que... Las, los pequeños productores tengan apoyo de créditos, de semillas, de tierras por el gobierno nacional. Y no solo eso, aunque no lo sepas, de te doy tierras, una noticia. Los créditos bancarios y los créditos que pueden dar, no solo el Banco Nacional, sino el Visa y todos los que hay, los da el gobierno. Y el gobierno pone cuánto interés pueden poner y cuánto pueden ganar. Por eso el agro ha crecido, por las condiciones económicas del nuevo modelo que ha dado el gobierno. Sería tonto pensar... Que por alguna razón, después del 2006, el agro crece tanto. Obviamente, el cambio de modelo económico está en juego. Luego, yendo a lo que yo iba, es muy clave el tema de nacionalización, porque luego de la nacionalización, bien lo explicaba Javier, tenemos industrialización. Eso hace que lo que exportamos ya no sea solo materia prima, materia bruta, que no, que no nos da mucha ganancia, sino... Productos manufacturados, ya lo que exportamos en, en cantidad ya no son los productos que tradicionalmente exportábamos, sino productos manufacturados. ¿Qué genera eso? Industria, ¿qué genera eso? Empleo, ¿qué genera eso? Tasa de la, de, la, de la caída de la tasa de desempleo, mayor empleo para los bolivianos, mayor ganancia y por eso lo que tú decías Andrés, superávit comercial, exportamos más de lo que importamos. Eso es clave, porque nosotros no necesitamos, necesitamos mucho menos que los países vecinos, de los países vecinos. Eso es clave, y por eso... Aquí los compañeros siempre critican que tomamos X créditos de China, de aquí, de allá y que como pues podemos tomar esos créditos ahora como país porque somos un sujeto de crédito. Siempre lo repito, si nos remitimos a la era mesa o antes es como que estábamos afuera del banco limosneando como el clásico mesa limosnero diciendo no podemos pagar sueldos porque nadie nos quería dar crédito porque no teníamos una economía fiable y no teníamos una economía grande. Hoy no es lo mismo, podemos prestarnos montón de plata porque nuestra economía es mucho más grande, ya no somos el limosnero que está fuera del banco, sino somos un sujeto que puede entrar al banco y garantizar que va a pagar eso, porque produce mucho más que eso, y por eso se habla del crecimiento del Producto Interno Bruto eso es muy importante eh, y bueno, eso por tema de economía, eh, eso, sector manufacturero creció, sector productivo creció mayor empleo, mayor salario mínimo, y no aumento de los precios. O sea, veamos el país vecino Argentina, cómo sube, baja el peso, el pollo está a 100, el pollo está a 200 y a 300. Eso no lo hemos visto en nuestro país y es una cosa que hay que valorar. Y creo que la gran ganancia del, del 55% de Luis Arce en, en elecciones tiene que ver con eso. Y sí, justamente en ese último punto, y perdón Mauricio, que te añada más a la pregunta, pero ahí estaba discutiendo Javier y Alem en términos de si esto, de controlar la... La inflación es algo correcto o es algo incorrecto. Personalmente, considero que liberar el precio de nuestra moneda, o sea, liberar la inflación, podría ser una, un harakiri, ¿no? Un suicidio, considerando la historia de Bolivia con la inflación y que la, realmente nuestra población reclama hasta los 50 centavos que suba el pan. Considero que es un cálculo en términos de que, bueno, en efecto, controlar la moneda tiene una subvención, como bien decía Lem, pero al mismo tiempo, si empezara una inflación como en Argentina o en otros países, capaz la cosa sería peor. Eso te digo porque también creo que era importante el discurso de Luis Arce Catacora, que lo mencionaba constantemente, de que el contexto internacional es una realidad. Es un momento de crisis y los índices que estaría dando serían importantes en ese contexto. Ahora sí, por favor. Sí, bueno, a mí me da curiosidad cuánto, cuánto fue la inflación entre el 90 y el 2005. Porque no estoy seguro, pero estoy seguro que no fue sumamente alta, tuvimos siempre una moneda, un tipo de cambio sumamente controlado, ojo con eso, históricamente, a pesar de que estaban los neoliberales infelices, eh, pero yo sí creo que es, que es algo interesante el tema de la inflación, el tema de cómo se está manejando la inflación, me parece que es una de las cosas que se aplaude y es por eso que tenemos banners gigantes que no hablan de justicia, no hablan de salud, que hablan de país con menos inflación, ¿eh? porque algo hay que presumir. El, el, el país con mejor caporales pero no vamos a poner el país con mejor sistema de justicia ¿no? eh, ahora bien, yo no me animo mucho a entrar a un tema de, de inflación como le dije en muchas ocasiones, entre otras cosas porque me parece que es un tema ya de econometría sumamente avanzada o sea, te, yo, yo, yo te puedo decir temas justamente como el contexto, el contexto histórico insisto, entre el 90 y el 2005 no sé cuánto habrá sido la inflación pero no creo que haya sido mucha entonces, pero algo que sí es verdad, que lo escuchaba hoy día justamente un taxista que estaba quejando de que, de que todos los canales por ley tienen que pasar el, el discurso, eh, me decía, yo me acuerdo que el pan costaba 20 centavos y eso es una realidad, yo no tengo 60 años, pero hace unos años, aunque no me lo crea que era porque tiene la, la, la ventaja de ser muy joven, el pan costaba 20 centavos y eso es una realidad, eh, ya, ya respecto al discurso, sí, sí irme a todos estos datos que me gustaría darlos después, excepto uno que lo voy a dar ahorita. Pero respecto a todo lo demás, yo estoy de acuerdo con Javier, yo creo que fue el peor discurso de Arce. ¿Quién se ha chantado 150 minutos de discurso Ale, dándole. Bola? El hijo de David, el hijo de David. De David. De David. Ah, de David. De ah, perdón. Bueno, no, estás en el problema. Problema. Es, estamos, estamos. Eh, para mí el de Arce fue el peor. Uh -huh. Y el de David me pareció interesante, se nota que tienen otros directores de comunicación. El de David parece que es un poco mejor. Estoy parcialmente de acuerdo, pero no le creo mucho su discurso, pero estoy de acuerdo me, me gustó, se fue al, a la población joven y eso fue interesante el de, el de Arce me pareció un mamotreto o sea, 150 minutos dando números yo no sé cuánto le, le gusta a la gente escuchar eso. Perdón Mauricio, que te corte, no, no, corte estamos corte. ahorita en una transmisión en vivo del ministro de Palinificación. vamos por favor, hecho sea, las novedades de la mesa en Trinidad Tres subcomisiones la primera subcomisión estaba vinculada a lo que es la capacitación de dentro del proceso censal. La segunda subcomisión estaba vinculada a lo que es el, la construcción de la boleta y el sistema de escaneo. Y la tercera subcomisión estaba vinculada a la actualización cartográfica estadística. El día de hoy se ha instalado el trabajo de la comisión técnica ya en pleno, y se ha empezado a revisar el trabajo de esas subcomisiones, primero se han presentado los resultados de la subcomisión de capacitación no ha habido mayor problema luego se ha presentado el, los resultados del trabajo de la subcomisión de la boleta censal y el escaneo tampoco ha habido problema, ha habido intercambios de criterios en ambos casos y se ha procedido a continuar después venía la la presentación de los resultados de la subcomisión de la actualización cartográfica estadística y después se tenía que hacer un ejercicio para integral dentro del cronograma censal para establecer los posibles cambios que se podían tener dentro de todo el cronograma censal. Sin embargo, cuando ha tocado el momento de ver los resultados de la subcomisión de la actualización cartográfica estadística, nos hemos encontrado con que de manera unilateral, unos pocos miembros de esa subcomisión habían desarrollado un informe sin consultar a otros miembros de esa subcomisión y lo han presentado dentro de la plenaria de la comisión técnica además de eso se ha planteado que se retome el trabajo que ayer ya estaba muy avanzado porque ayer nos hemos quedado prácticamente hasta las dos de la mañana acompañando el trabajo de esa subcomisión se ha planteado que se continúe y se finalice ese trabajo de la subcomisión para poder presentarlo a la plenaria y de esa manera pasar a realizar ese ejercicio integral dentro del cronograma censal. sin embargo ahí ha surgido la postura del representante de la gobernación de Santa Cruz en la cual anunciaba el retiro su retiro mejor dicho del trabajo de la comisión técnica y además presentaba un tercer informe que habrían realizado de manera reservada con otros representantes. Lamentablemente, eso muestra la falta de seriedad dentro del trabajo de la comisión técnica y abandonan el trabajo de esta comisión sin siquiera haber podido defender el trabajo que venían realizando dentro de la subcomisión y peor aún, no han defendido el trabajo en la plenaria para poder continuar construyendo el cronograma censal. Eso es lo que ha sucedido, entonces, los representantes de Santa Cruz que han abandonado la reunión no han demostrado el trabajo que ellos señalan en este momento, no han demostrado la posibilidad de reducir tiempos dentro de, de lo que es el proceso censal y el cronograma del Censo de Población y Vivienda. Además, es necesario informar a la población que, por ejemplo, el representante del gobierno municipal de Tarija, ha solicitado dejar un momento la reunión de la comisión técnica porque se sentía mal, no se sentía bien de salud y sin embargo lo vemos unos minutos después en plena conferencia de prensa anunciando su retiro de la comisión técnica. Lamentamos ese tipo de actitudes ante el pueblo nacional porque reitero se tenían muchas esperanzas, muchas expectativas dentro del trabajo de esta comisión, la cual continúa trabajando como se tenía previsto y va a continuar trabajando hasta final, finalizar todas las tareas que se tienen programadas hasta emitir un, un informe final. Después nos llama la atención y lamentamos que por ejemplo, dentro de la Comisión Técnica se hayan pretendido introducir temas políticos, los cuales hemos intentado a lo largo de estos cuatro días mantenerlos fuera de la esfera de la, de la Comisión Técnica. Sin embargo, ahora entendemos cuando salen declaraciones de los representantes de Santa Cruz en relación a que esta ya no es una decisión técnica, sino es una decisión política. Ahora entendemos ese tipo de, de actitudes y también la decisión de dejar la Comisión técnica. La comisión sigue su trabajo y en ese marco va a continuar trabajando para poder eh, emitir el informe final y de esa manera brindar e informar los resultados del trabajo de esta comisión. Se ha señalado que han demostrado que se puede reducir tiempos dentro de lo que es el cronograma censal, lo cual se desvirtúa totalmente después de lo que acabo de informar al pueblo boliviano porque han abandonado la reunión de la subcomisión primero, sin haber consensuado el informe entre todos los miembros de la subcomisión, y ni siquiera han podido presentar los resultados de manera integral dentro del cronograma censal. Esta es la comparación que tenemos dentro de lo que planteaba la Universidad Gabriel René Moreno, solamente 26 actividades dentro del desarrollo del proceso censal, mientras que la propuesta del INE contempla aproximadamente 750 actividades. Esa es la diferencia entre las propuestas, esa es la diferencia entre el trabajo, este es el detalle de las actividades que viene explicando y desagregando el Instituto Nacional de Estadística de manera amplia dentro del trabajo de la reunión de la Comisión Técnica. Ahora bien, en lo que se refiere a los argumentos técnicos, es preciso señalar lo siguiente, se señalaba que más gente puede reducir el, el tiempo de algunas actividades, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta muchas características. Por ejemplo, para darles un ejemplo, para trabajar un espacio de tierra, pongamos el ejemplo de una hectárea, con un tractor se puede trabajar en un tiempo determinado, por decirle un día, si aumentamos otro tractor, el tiempo se puede reducir a mediodía. Sin embargo, si aumentamos otro tractor, ese tiempo ya no va a seguir mejorando porque ya se van a estorbar, ya se van a obstaculizar en el trabajo de ese, de ese espacio de tierra. Y eso es lo que no han querido entender y no han querido establecer, ni discutir, ni debatir dentro del trabajo de la Comisión Técnica. Después establecen que se tienen que realizar muchas actividades de manera paralela, se lo está realizando, el INE ya está trabajando de manera paralela muchas de las actividades, un claro ejemplo es el trabajo paralelo que se viene llevando adelante en relación a la boleta censal y la actualización cartográfica estadística en este momento, que ustedes han sido testigos también que viene realizando el Instituto Nacional de Estadística. Además, señalan que eh, se, dentro de la propuesta que se deben considerar sábado y domingo para que trabajen los actualizadores cartográficos y todo el equipo de INE. Eso también ya está considerado y eso se ha explicado durante estos cuatro días que ya se consideran e ese tipo de características. De lunes a viernes realizan las barridas los actualizadores cartográficos por, lo, por las áreas de trabajo, por los manzanos, por las cuadras que les, que les son asignadas y los fines de semana continúan trabajando los actualizadores cartográficos para poder visitar aquellas viviendas, aquellos hogares en los cuales no han obtenido respuesta en, esa primera, en ese primer barrido. Entonces, son argumentos que ya se han esgrimido durante la reunión de la Comisión Técnica, y en ese marco han rehuido al debate técnico, han rehuido a plantear y ver cómo se puede afectar dentro de lo que es la integralidad del cronograma censal. Es en ese marco que la Comisión Técnica continúa trabajando, continúa trabajando el INE, continúan trabajando también todos los acreditados que, que se mantienen en, en la Comisión Técnica porque solamente han abandonado alrededor de cinco entidades, en este momento continúan trabajando más de treinta acreditados dentro de lo que es la Comisión Técnica. Ya escuchábamos las últimas noticias e informaciones de la Comisión Técnica en Trinidad. Mucha política, al parecer, dentro de una Comisión Técnica. Antes de volver la palabra a Mauricio, tenemos que ir a un breve corte y retornamos para hablar del tema del presidente y también comentar un poco sobre la mesa técnica. Ahora sí, Mauricio, ¿cuál era tu dato? Solo un dato. Ya estamos importando más combustible del que exportamos. Soberanía energética, no sé, tan real como Censo 2022. Javier. Ya. Yeah. A ver, eh, vamos primero con el tema de la inflación, que creo que es un punto muy importante que señalar. A ver, la inflación promedio durante el periodo 90-2005, sin duda, estaba en un rango dentro de lo que se llama un promedio regional. Era un rango que estaba oscilando alrededor de 5%, 5-6%. Obviamente hubo años peores, como los años del GONI de segunda gestión, de año, y años más estables, como la gestión de Vance. Entonces, había un efecto ahí de la inflación. Sin embargo, y ahí está el tema central, a ver, si un país entra en una crisis económica, no tiene inflación. Si un país eh, colapsa, destruye su industria, no tiene inflación. O sea, ahorita en Ucrania, créanme, hay menos inflación que en el resto de Europa. ¿ya? ¿Cuál es el factor determinante? Combinar una baja inflación con una subida de salarios. Los salarios reales durante todo el neoliberalismo <coughs> estuvieron estancados. Es verdad, eh, digamos, se puede decir que el PAN costaba 20 centavos por el salario mínimo, entonces era 360 bolivianos, ahora son 2100. Aún si hiciéramos regla de tres, se ha aumentado el precio del PAN en 150%. ¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo? Ha aumentado en 500%. Entonces, ¿qué es más importante? Tienen mayor capacidad adquisitiva, más que la denominación normal. Ahora... ¿Cuál es la cuestión? Obviamente, ¿cuál, eh, ¿cuál es el riesgo? Si uno lleva una política salarial expansiva y lo hace mal, lo que tiene es una inflación crónica. Bueno, tomamos el caso de los compañeros argentinos que, resultado de un conjunto de políticas económicas equivocadas, tienen una larga inflación que data de más de 40 años. ¿no? Pero la cuestión es justamente, y es la razón por la que se respeta Bolivia, no es tanto que tengamos una tasa de inflación bajísima, vuelvo a decir... Eh, Tomen otro ejemplo, Ecuador usa moneda dólar, no tiene una, tasa de inflación, tiene una tasa de inflación similar a la nuestra. ¿Cuál es el logro? Es combinar esto con una constante subida del nivel salarial y el nivel de ingresos. Porque además hay otro factor, el nivel de ingresos en el sector informal está correlacionado con el nivel salarial en particular con el nivel de salario mínimo y la tasa de desempleo. Hay varios papers del Banco Central que ha estudiado este factor, pero solamente tomen como referencia, uno puede entrar al INE, puede buscar cuál es el nivel de ingreso promedio por sector trabajado y en todos los sectores, con excepción de la agricultura, con excepción de la agricultura, ha aumentado el el ingreso promedio percibido en, en media que ha ido subido también el salario mínimo. Y es lógico, digamos, si, si uno puede hacer más dinero como albañil que como gremial, va a dejar de ser gremial para ser albañil. Entonces, la única posibilidad que, la, que, la, que, el, que el sector gremial se mantenga es que se aumente el nivel de ingresos. Hay varias formas en que eso pasa. Pero, en términos generales, el logro no es la inflación en abstracto, es la inflación con aumento de las condiciones de vida, que es lo que ha visto el gobierno del MAS. Señores, cuando el MAS recibió este país, eh, todos los bolivianos planearon en emigrar a Argentina. Y créanme, Argentina no estaba mejor de lo que estaba ahora, estaba peor. Ya, Pero la gente emigraba a Argentina porque les parecía un destino mucho más favorable que las condiciones que se vivían aquí en el país. La Argentina tenía la mitad de nuestra tasa de pobreza. Uh -huh. Cambio ahora, 2022. Eh, el flujo migratorio de Argentina totalmente ha parado, la tasa de pobreza en Bolivia es inferior a la de Argentina según datos de la Cepal, la tasa de pobreza en Argentina es 42%, va a cerrar este año en 42%, la tasa de pobreza en, Arge en Bolivia va a cerrar en 32%, ¿no? y además, eh, tenemos una estabilidad económica y cambiaria envidiable, o sea, como lo, lo, hay hasta videos en YouTube en eso, o sea, cuánto valía un boliviano en el 2020 versus cuánto valía un peso argentino y cuánto valía, cuánto vale eso ahora, ¿no? El grado de devaluación que ha mostrado Argentina muestra el logro boliviano y el del ta, eh, ta, también, o sea, sin duda las grandes limitaciones del peronismo también las muestra, sin duda. Y solo para cerrar en este tema, ¿no ve? Es que um, Quiero apoyarme mucho en lo que decía Kiara. Lo que decía Kiara es fundamental. Señores, el tema de las subvenciones es la base por la cual el aparato productivo funciona. Si el Estado te subvenciona el gas, la electricidad, mantiene un sistema de impositivo favorable a vos, o sea, aquí no estamos matando como en Brasil a 30% de impuesto al IVA, digamos, ¿no? O sea, no hay no hay un impuesto al IVA excesivo, no hay un impuesto a las ganancias excesivo. Tenemos unos sistemas impositivos más ligeros de Sudamérica, no uno de los más fuertes, en términos porcentuales, en términos porcentuales. Ya, entonces, ahí, y ahí viene. Entonces, si combinas eso, sin duda que el Estado la base de que sea negocio. A ver, señores, voy a ser muy duro. Santa Cruz no tiene mejor tierra que Paraguay. ¿Por qué produce más que Paraguay, Santa Cruz? Porque el Estado genera una política de apoyo, subvención el de combustibles. También, no o sea, o sea, no es todo el Estado. El boliviano también. O sea, claro, el labor boliviano, se puede, se puede discutir eso. Pues sin duda, el Estado juega un rol central. Tomemos otro ejemplo. ¿Por qué la, cooperada, ¿por qué la minería estaba muerta durante el neoliberalismo? Porque el Estado no generaba ninguna estructura de apoyo. Ahora hay estructuras de apoyo, desde acopiamiento de minerales, construcción de infraestructura, había minas que no tenían carretera con cual sacar el mineral, o sea, literalmente, o sea, estaban a un pasito de llevar con burro el mineral hasta, la ciudad, hasta el pueblo más cercano para poder subirlo a camiones. Ahora todos los centros mineros tienen acceso vial, y, hay, y cerrando en eso. Uh -huh. El rol del Estado es que el aparato productivo pueda operar, el sector privado no les va a dar escuelas, el sector privado no les va a dar carreteras, el sector privado no les va a dar servicios básicos. ¿Y los impuestos Entonces, que pagan no generan no, eso. Los impuestos que pagan generan eso, pero al revés, al revés. Al revés. Ganancia, o sea, al revés. Y quiero. Es que ese es, sí. es, es, es, es, es un argumento. Es un argumento falso que maneja Alem. Y. A ver, si los impuestos por sí mismos bastaran. ¿Por qué no se construía carreteras antes? ¿Acaso no pagamos impuestos con el neoliberalismo? ¿Acaso Goni no era famoso porque subía el IVA? A ver, todas las subidas de impuestos, el impuestazo de quién fue, impuestazo. Del fue del Goni. Entonces, todas estas políticas de subidas de impuestos son ahí. ¿Por qué no hay un desarrollo de las infraestructuras? ¿Por qué no hay un desarrollo de esto? Porque Goni prefería pagarse un salario de 45 mil bolivianos el 2002. El 2002, aclaro, cuando eso era. Más de más de 100 veces el salario mínimo, la en vez dañada. de invertir en la infraestructura, en vez de invertir en educación pública. Cuando decimos que el gobierno del MAS construyó más carreteras y más escuelas que todo el periodo liberal, que ocho todo el periodo veces republicano, más ocho, ocho veces más carreteras, es porque hubo un, un uso eficiente de lo, del recurso público, del erario público. Y ahí viene que el los tema. Los impuestos él, del pueblo. Los impuestos del pueblo, ya. Pero, de Perdón que te corte, Javier, estaba muy buena explicación, mucho que responder, ahorita voy a pasar, a, a pasar a la respuesta a pero más allá, como dice él, así las explicaciones, algo que no estamos conversando es que los datos, más allá de lo ideológico, en la lógica macroeconómica, uh -huh. la exposición del presidente parece, más allá de que subvención o subvención, de que las cosas van bien. No hay índices negativos, hay más de 30 empresas que fundó el Estado en el solo en este año, empresas, industrias, estudios, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. Ya. Análisis político más que técnico. Primero, ya ustedes vieron las contradicciones que tienen los dos compañeros. Y eso es constantemente, Ay, sí, tengo yo? pero el día de explícame hoy ha, se, se, han, se han develado. Ay, y, y es así. ¿Cuál es mi contradicción? Unita, sí, rapidito, un minuto, por favor. <ríe> me, me pasar te, pido. te estoy rogando, ya. Alan, ¿puedes explicarme para que me dé pero, cuenta? ¿El peronismo manejó bien? Eh, ¿Qué? peronismo se manejó bien? ¿Yo he no, hablado del peronismo? ¿Hiciste una cara Alan, cuando hablamos dime. de eso? Yo ah, me bueno, perdón, no, no quieres. Explícame una contradicción mía, por favor. Por favor te lo pido, eh, te lo ruego, te lo imploro por favor a la gente para que, se el, valga el programa, que soy, a ver. el programa lo, explique, lo, van a, lo, van a lo, lo van a subir perfecto. a la internet, ah, lo rebobinas no y lo sabes, puedes ver es ahí. entonces no sabes la contradicción que tengo, Pero, te per... Te te pediría, por favor, que si no tengo contradicciones y no puedes explicarlas con tres minutos que te doy, no lo digas. Me Tengas la decencia lógica, de no decirlo. Es una lógica Uy, masista si lo muy Lo siento, Alem. Tienes 20 años más que yo y no me puedes explicar <risa> la contradicción que tengo en tres minutos que te doy. Lo siento, lo siento, de verdad. Me falta tiempo para explicarles a ustedes dos sus contradicciones, pero tú te atreves a decir que tengo una y no me la puedes explicar. Bueno, eh, volviendo a mi intervención reafirmo las contradicciones que tienen no las podemos ver ya en, en internet que se la van a subir Seguro alguien les eh, va a ¿qué me da miedo? Eso? ¿qué me da miedo de todo este discurso? a ver, el 2016 más allá del sujeto, el movimiento al socialismo dijo que si, si perdían si perdían el referéndum del 21F, no se presentaba más a las elecciones nos mintió, nos dijeron que el INE, no solo antes del INE nos dijeron que la estabilidad económica estaba bien en toda Bolivia y no la abajo. INE, el INE, ¿qué dice? Solo Potosí y Santa Cruz, ¿verdad? Nos dice después que el censo no, se va a dar Diego en el 2022, 2022 están en los demás yo, yo también en los, es en, falso, estoy bajo los, bajo los... La inflación no solo está en Potosí y en Santa Cruz, te doy la noticia. <ríe> ya, volviendo. Eh, el otro caso el otro caso es en el, en el entendido de que nos dicen que el censo va a ser el 2022, que ya está todo, está remarcado, que no se va a cambiar la fecha y tenemos los conflictos a nivel 24, nacional perdón, no, a, no, que se tenían que hacer en ah, el ya, 2022, ya, ya, ¿verdad? Y se genera toda una convulsión social porque nos dicen que no va a ser posible el 2022. Ya el 2011, el 2011 se suspendió para el 2012. Diez años después, con la preparación de diez años, se suspende dos años más. Nos están mintiendo. El señor Arce puede decir todos los mejores números, pero la cotidianidad es falsa. Aquí los compañeros nos dicen que las carreteras han mejorado. Está bien, pero los kilómetros. niveles, los niveles, los niveles de migración años. rural, los niveles de migración rural. No es porque La Paz o Santa Cruz es más bonito, sino porque las condiciones económicas en, en, los Guayana, sectores Guayana, rurales, ¿no? en los sectores rurales son cada vez más precarios. Hablemos de la minería. Wow. Caracoles, que fue un imperio político antes de la dictadura, do, durante la dictadura y después de la dictadura, hoy por hoy viven en la mendicidad, no económica, pero sí social. Gobierno, administración de gobierno, ¿quién? Siguiente elemento. Eh, nos dijeron, nos dicen que no estamos pidiendo limosna ni nada, técnicamente teníamos hasta el 2020 más de 10 mil millones, creo que son 13 mil millones de dólares en las reservas internacionales, a enero de este año nos hemos enterado que ya no hay esa plata, estamos, estábamos con 4 mil 700 millones, para septiembre de este año estamos con 3 mil 600 o poco más millones de dólares, ¿y dónde está esa plata?, y ese es, ese es el debate. Si estamos tan bien como nos los plantea el señor Arce, ¿por qué estamos gastando las reservas internacionales? verdad? Ahora, no es que estemos en contra de la subvención, es la administración que se ha hecho de la economía. Nadie va a negar que entre el 2006 y el 2014 los precios de la materia prima no solo beneficiaron a Bolivia, sino beneficiaron al mundo. El problema está que entre esos, entre esos años la administración del movimiento al socialismo fue despilfarro. De se han construido unidades educativas fantásticas en las en los, en los, en los zonas rurales principalmente y en las, en las urbanas. La pregunta es, profesores, estudiantes, padres de familia, ¿mejoró la calidad educativa o por el contrario, cada vez es más precaria? Y esas cuestionantes cotidianas nos hace pensar, ¿estamos viviendo en el boom del movimiento al socialismo o estamos viviendo en una decadencia social, política, administrativa, de la economía, de la educación, entre otras variables?, Culpable no somos nosotros, ni los de centro, ni los de derecha. Culpable el administrador del Estado de los últimos más de 15 años, quién el movimiento socialista. Chiara. Bueno, habiendo explicado a Alem mis serias contradicciones, estoy siendo sarcástica, no tengo contradicciones. Quiero ir a, a una cosa que decía Mauricio, que yo tengo la ventaja de ser la más joven de esta mesa y por eso no sé que antes el pan sí, costaba 20 centavos. Pero vamos a contarle a Mauricio que no. Que tengo la ventaja de haber estudiado algunas cositas de economía y quisiera referirme justamente a por qué hay que entender la economía y es importante no hablar sin saber por qué el pan antes costaba 20 centavos y por qué entre el 90 y el 2005 había poca inflación. ¿Qué pasa? Antes del gobierno de la UDP, el trigo nos lo regalaba Estados Unidos. Básicamente nos lo regalaba, nos los daba a precios de gallina muerta. Sabemos que la marraqueta viene de ahí. El PAN viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra un gobierno izquierdoso como la UDP, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos deja de darnos trigo. Nosotros no producíamos trigo, deja de darnos trigo, ya no hay PAN. Entonces, eh, eh, por eso se da, el, en, entre otras cosas, el fenómeno de la hiperinflación del UDP. Entonces... ¿Por qué costaba el pan 20 centavos? Porque Estados Unidos nos regalaba el trigo, pero Estados Unidos no nos regalaba el trigo porque era buen tipo, nos regalaba el trigo a cambio de que les regalemos nuestros recursos naturales y de que nuestra economía, como bien ha explicado Javier, sea una economía eh, que solo exporte materias primas No crezca, no genere empleo, no genere crecimiento Entonces hay que entender Cómo funciona básicas nociones de economía Y por eso el pan costaba 20 centavos Y la Coca-Cola era más cara Y los chupetes eran más caros Porque la economía y los productos Funcionan con una cadena productiva Y lo más importante de esa cadena productiva Es la materia prima Por eso estábamos dependientes de Estados Unidos Y el pan costaba 20 centavos pero también es importante decir una cosa, las madres, padres de familia tenían que hacer cola a las 5 de la mañana para conseguir sus cinco panes, o sea que esto de decir, ay es que antes me costaba 20 centavos, seguro, y, y en España las hostias costaban, no sé, 0,5 euros, porque la economía funciona así, la economía funciona así, y si el sueldo era 200 lucas en el 70, pues te costaba no sé, dos centavos, un pancito, y tienes que compararlo con el sueldo, o sea, me parece ridículo, sinceramente, que estemos hablando aquí en una mesa seriamente de economía, y digamos, yo sé qué ha pasado, yo no sé por qué antes el pan costaba 20 centavos, y por qué habrá sido antes la Coca-Cola más cara, por favor, seriedad en la economía, creo que lo que Andrés decía es verdad, hay datos, hay datos, hay explicaciones serias de economía sobre cómo funciona la inflación, sobre cómo funcionan las exportaciones. Luego, hablando y, y, y siendo autocríticos como masistas que somos, tenemos que ser autocríticos. Me da pena que los compañeros aquí no hayan criticado eso del discurso de Luis Arce. Deberían haberlo hecho, pero demuestra, no, no, no. demostración de nuestra derecha o centro derecha. Lo, hago pronto, eh. Eh, pero dale, pásame datos. lo que pasa es que creo que... ¿Le faltó política al discurso de Luis Arce? Sí, bien, eres un economista, Está siguiendo el modelo económico, social, eh, comunitario, productivo, está mejorando la economía. Ha habido una buena gestión de la pandemia, pero ¿tenemos todavía una salud deficiente. ¿Tenemos un intento de un sistema único de salud que no se ha concretado porque también tenemos un colegio médico al que no nos enfrentamos? ¿Tenemos una ley de educación que no se aplica? ¿Tenemos una educación elitista que es un problema? Eh, y tenemos, que, tenemos un problema de la justicia que está principalmente en el tema de la justicia en función a los delitos contra las mujeres. Esos son tres temas que deberían haberse tratado, ¿no? Me parece criticable y fundamental que esos temas no se hayan tratado, porque creo que, este, o sea, Luis Arce ahora pareciera que estuviera viendo su gestión como eso, su gestión, solo de aquí a cinco años. Voy a hacer que el país esté bien de aquí a cinco años. ¿Pero qué es lo que hay que hacer dentro de un, de, un, de un movimiento revolucionario? No ver el país de aquí a cinco años, verlo de aquí a 20, de aquí a 30 y de aquí a 50 años. O sea, tú tienes que plantearte, si eres un revolucionario, cambiar el país. No para cuando esté tu gestión y que esté todo lindo y los precios bien. Cambiarlo para siempre, como ha, ha sido Evo Morales, les guste o no, que ha cambiado muchas cosas para siempre en el país, que no van a ir detrás en la conquista de derechos, entonces... Creo que esa, esa noción de norte político es lo que le está faltando, al menos no sé si a Luis Arce como persona, no sé si al más en el gobierno, pero en el discurso. Porque nos da un gran informe de economía, sí, bien, es en lo que estamos bien, hay que aplaudirlo, pero ese norte de país, y no solo fijarte en tu gestión, sino ver el país de aquí a 50 y a 100 años y querer cambiarlo realmente, creo que es lo que, lo que a mí me ha faltado. Eso nada más. Gracias, Kiara. Bueno, si te voy a dar la palabra, hoy día te tocaron los dos cortes del medio, ahora del final, pero sí te doy unos minutos para, para que respondas. Ya. Eh, casi todo el dinero que tenemos, casi todo el PIB, es de impuestos, rentas. No es de manufactura, no es de la industria nacional, no es de, del Evo, no es del Arce. Es impuestos. ¿Impuestos de quién? Del sector privado. Eso es algo innegable. Aquí el experto en economía lo va a aceptar. El experto en economía debe saber lo que es déficit fiscal. Tenemos déficit fiscal, gastamos más de lo que generamos. Eso está mal, me parece. Somos el séptimo país del mundo con el peor sistema fiscal, con peores impuestos. Información de, de hace recién. ¿no? ¿Y, ¿Y saben qué es lo curioso? El MAS terminó diciéndole a los mineros, ustedes paguen menos, que el pueblo se joda. Y eso está mal. Otro dato sumamente importante que... Que no lo han dicho. La pobreza del 2012 era del 28%. Este año dato del Cepal llegó al 36% o va a llegar al 36%. Posiblemente un poco menos, pero ha crecido. Eso no se dice. Eso es malo, ¿no? 28% es menos que 36%. Estoy sí, que hay seguro que sí. Gracias sí. a su gobierno. Gracias. Claro. En 10 años pasó eso. Y solo para terminar, para no leerme mucho, uh -huh. eh, tenemos del 85% de las empresas públicas deficitarias. ¿Quién las mantiene? nuestros impuestos. El Estado. No, nuestros ¿Y impuestos. las empresas públicas por favor. Su esto, es no son tema, esto es un tema, esto es un tema, esto es un tema, perdón, esto es un tema de respeto al pueblo. 85 Respecto 85 por no 85%, las 85 de las empre, de 100 empresas bolivianas públicas pierden dinero, de Y 100% ¿Quién no las pierden. ¿Quién las mantiene? Yo, yo no El pueblo boliviano, nuestros 50 impuestos. 50% de los cantidad de empresas, digo, 50% de ¿eh? los bolivianos, la mitad de los bolivianos no pagan impuestos, un peso en impuestos se paga, los productores campesinos, los cocaleros, laderos, los cocaleros. Los gremiales, muchos sectores de la informalidad, los de las no, pagan, que no, pagan, de no pagan, no pagan impuestos. La mitad del pueblo, la mitad más humilde, con menos <ríe> capacidades de ingreso, que tiene menos, <ríe> que tienen los menos mineros, ingreso, claro. como ¿Sí? tiene menos ingresos, no pagan impuestos. Como el sector lo que, lo que quería hacer el señor Goni, lo que quiere hacer el señor Carlos Mesa, lo que ha propuesto hasta la muerte el Banco Mundial, el FMI y todos los políticos de derecha en Bolivia, es de que el campesino de Humasuyos que gana 500 bolivianos con una hectárea de papa, tenga que pagar 100 bolivianos al Estado, mientras él todavía no puede asegurarse de comprarse más de un par de zapatos al lado. También el código entonces, tributario. ¿De quién, sentido, quién es el código entonces, tributario? Entonces, en ese sentido, que que que en, es senti es en ese sentido, señores, lo fundamental es cuando les hablen de impuestos, ¿quién paga impuestos? Señor Doria Medina. ¿Quién paga impuestos? Los consultores de las ONGs. ¿Quién paga impuestos? El funcionario público. ¿Quién paga impuestos? El capataz de una fábrica. Ellos son los que tienen que pagar impuestos. Y mientras el resto de la sociedad no tenga todavía un nivel de ingresos que les permita salir de la pobreza, no señores, no van a pagar impuestos. Y eso está bien. Eso está bien. Porque el Estado está para asegurar un mínimo de condiciones dignas de vida, y cuando eso ya esté asegurado, ya se puede discutir si tienen que pagar un IVA, si tienen que hacer esto. Mm. Cuando la gente, cuando los liberales critican internamente la informalidad como si fuera la lacra del país, lo que no entienden es que es la técnica de millones de bolivianos para salir adelante por 180 años de abandono de la élite oligárquica blanca de este mínimo, país. Sin seguridad y social. Y todo sin eso, derechos es laborales. eso es resultado de es, 180 es 180 años no dar, 180, no dar derechos años, laborales, 180, 180 años de un grupo de blanquitos que se creen la élite innata de esta sociedad y que han pues saqueado con, este suave país con García, hasta destruir con Richter, todo, suave con, todo del castillo que quedaba con Antaño, hasta reducirnos Arce, a una Salvatiego, el 2005, éramos Haití, ganas, el 2005 sí. éramos Haití el 2005 éramos Haití pregúntense dónde estamos ahora gracias Javier tenemos que ir cerrando, pero voy a dar dos participaciones más, que ahora tiene un dato, una respuesta y concluimos brevemente, por favor. Bueno, es, eh, si bien algunas empresas pueden ser deficitarias, lo que hay que entender es que el Estado tiene que compensar esos déficits y, y, y, y finalmente... Las empresas estatales ganan y tienen muchas utilidades. Y es falso decir que las empresas estatales son deficitarias y querer implantar la idea de que estamos perdiendo dinero. Aquí tengo el dato de las, las utilidades de las empresas estatales. No sé si. Oh, espera, espera. Se ve, se ve. Ay. ¿Puedes explicarlo? Exacto. Este año es 2005 y este año es 2021. Obviamente el negativo, el de abajo, es el año de Áñez de la, de la, la presidenta del, sí, la el, del partido de Alem. Eh, y aquí son, están las utilidades de las empresas estatales. O sea que con un discurso falaz que nos cuenta que las ucha qué grave las empresas estatales están perdiendo no mis queridos el estado no es una empresa privada que tiene que generar ganancias y todas las empresas tienen que generar ganancias explotando a la gente si una empresa pierde hay otras empresas que ganan y hay muchas muchas más empresas estatales que lo que había en los todos los años de neoliberalismo y el estado es más grande y la economía es más grande eso hay que entenderlo y hay que entender la economía en macro no que si antes el pan costaba 20 centavos que si tal empresa empresita está mal, hay que entender la economía en macro, nada más eso, gracias Mira, es que en honor a la verdad, si uno ve las empresas más utilitarias del país, la primera es YPFB, YPFB que es pública, de... que son los energéticos y telecomunicación, que son justamente las tres nacionalizadas en el gobierno de macro ¿no? -ol oligopolio, por si acaso y monopolio natural no son Pero no, sé, no fue correcto. Resultados. Eso no da justamente más eh, no, utilidades. No, si no la inversión yo no es que era que era más está positiva, mal. por supuesto. mi daré utilidades? Mi, yo no tengo problema. Mi, mi, mi único problema, y lo que yo dije, yo no hablé de utilidades. Lo que yo dije fue: de 100 empresas públicas, 85. Son deficitarias ¿Y de las 100 generan más 25? ganancias? ¿Y 25? No, 25 generan ganancias. Y no significa... importa, es ¿Qué? igual, Esas... generan ganancias. Todas generan ganancias. En el neoliberalismo no generaban ganancias. No puedes ¿Para? decirme, 85% son bien? deficitarias... Todas generan ganancias. Pero o sea, aquí está sí, sí, sí, el pinche dando, uh, es uh, lo que no entiende. Bueno, era va, era? vamos a continuar siempre tocar economía aquí en esta mesa. Ha sido polémico, siempre ha sido las más interesantes. Qué siempre estoy quedando con mal de que sí, vamos a hablar de lo de Trinidad, pero no nos alcanza el tiempo. Mañana seguramente estaremos hablando por las reacciones que seguramente va a ocasionar la salida de Santa Cruz de la mesa técnica. Nos vemos mañana aquí a las 10 de la noche en Irreverentes. Buenas noches.